Todo tuyo Buenas noches, estamos acá desde La Malfitani una nueva transmisión de, de Vélez ¿Bien? Futsal uh -huh. Hoy estamos por la fecha número 17 de la división D de Futsal AFA Está, Van a jugar Vélez que recibe a, a San Martín de Bursaco uh -huh. hoy, hoy es un partido trascendental uh -huh. y estamos, estamos bien hoy, hoy estamos tranquilos. ¿Cómo anda? Uh -huh. Buenas noches Bien, todo bien, todo tranquilo Estamos acá esperando que arranque el partido, estamos acompañados por la gente de prensa, de Vélez de también, oficial, o sea, sí. no estamos solos, así que este, eso está bueno también, porque siempre los partidos estamos solos, pero acá está prensa, que nosotros o admiramos sea, el laburo que hacen, Más es un bien. laburo muy fuerte institucional, y están estas noches es acá, así que podemos ver cómo trabajan, cómo hacen el despliegue y demás. ¿no? Bien. Es interesante. Bueno. Vamos de vuelta, ayer estuvimos con Urlingham sí. que, que visitó a Caballito sí. Y de, de vuelta Este es un partido que se juega entre semanas uh -huh. Por el fin de semana que se votó Ahora eh, El domingo Vélez tiene que ir a la cancha de Merlo Porque ahí hace de local Monteviejo sí. Hace de local Monteviejo Y nosotros vamos a volver el otro domingo Este domingo no, el otro domingo De local acá Cuando Vélez reciba al, al club Saber Está bien, está bien. Así que nada. Eh, y después es... veremos qué tenemos que hacer. ¿Qué vamos a filmar? ¿Qué Res... tenemos con el triangulito después? No, lunes y martes. Lunes y lunes y martes. Lunes y martes. ¿A ¿De el... ¿Dónde vamos a ir a parar? No, de local el lunes en el microestadio sí, micro volvemos a casa, nuestra casa. Y, y, después... el, y el martes vamos al Club Nueva Estrella, que ya fuimos con ah, el Triangulito. Ya fuimos, ya fuimos, ya bueno, fuimos pero esta vez es donde eh, eh, juega de local eh, contra, Perdón, los, contra otro equipo. Que ahora no me acuerdo, muy bien. Ahí están los chicos. a los chicos acá que están la prensa oficial. Muy bien, ahí está. Acá están ellos trabajando. Contra Miriñaque, disculpa. Urlingam, de local con la Madrid, el lunes y el martes. Miriñaque contra Urlingam. Está bien. Y, como decimos siempre, esperamos, que, esperamos ver un buen partido, que sea futsal, que es lo que a todos nos gusta, esta pasión. Y este frío, terrible, <risa> la verdad. Estábamos allá en Hurlingham, no sé qué hora, 6, 7 de la tarde, yo decía, frío, más no frío, más no frío, si pasta, Basta, loco, pará un poquito, pará de hacer tanto frío, hermano. Vamos a levantar un poco ahí. Es la última fecha que tiene que cumplir el chino, Está ya, que está allá, está, muy está bien. Allá. El, acá lo vemos acá, a la gente trabajando. Muy bien. bien. Bueno, ¿Vélez cómo viene el tema? Vélez está Monta, en mitad de, de tabla sí. y viene de dos partidos con derrota. Uno que visitó a la catedral, ¿no? y el otro que, re, que visitó también a Elma Fuerte en San Martín. Da sí, sí. vale la casualidad que jugó contra el primero y contra el segundo claro. de la tabla. Así que este partido, eh, yo estuve hablando ahí con el chino y hay que, hay que ganarlo. Es un partido este este partido él ya tiene que empezar a, a Eso ganar. Eso con respecto al partido de la catedral, el primer tiempo, es un, que es un cuadro difícil la catedral del primer tiempo, se lo llevaron muy bien, sí. estaban muy concentrados. Le pasó luego, lo mismo en los dos partidos. Claro, luego entró el primer gol y mmm, es como que se desdibujó el, el juego, lamentablemente, y la catedral aprovechó porque claro. tiene dos tipos, el de, y demás, que son tremendos. Claro, sí, sí, sí. Este, pero también son cosas que pasan en el Futsal porque lo vemos habitualmente que es como el talón de Aquiles de todos los equipos. Fueron ¿no? a inflar la pelota nueva porque hay que acordarse que en AFA, sí. cada vez que sos local... El local tiene que comprar la pelota nueva. No que se es... puede usar si no, no se puede usar si No se puede darle lustre <risa> a la pelota y pasarle con un trapito. En su si inmediata te juro que es nueva. Eh, claro. ¿no? Porque ¿Cuánto están cobrando la pelota? Me Fortuna, como 1, 1, 500, cobrando. 2 mil pesos. Va, no sé, ahora con el tema del dólar. Anda a ver Y aparte, seguro que son importadas las la pelotas, César. Así que deben valer cualquier cosa. Pero bueno, hemos estado, después nos hicieron un, una especie de City Tour por acá adentro, sí, dentro, muy bien. conocimos el vestuario, conocimos la intimidad de nuestro Vélez querido, la verdad. Donde donde Heinz se da las charlas. Donde, donde Heinz yo vi el pizarrón y he visto jugadas viejas borroñadas, no, ahí bien, estuve mirando el lugar donde. Hacen toda la preparación física, como va a decir, la charla, los baños... Como siempre de... en la familia Villarejo, acompañando a la hora de Urlingham... Román, un abrazo muy grande y un saludo también para tu viejo. El vestuario de los jueces, también el vestuario de los jueces, también... Todos los chiches, en dos idiomas, en inglés, <risas> en castellano... Todo muy correcto, es decir, y desde ahí es la salida a la, a la cancha. En esta Así transmisión que... falta alguien... Sí. que le vamos a mandar un saludo muy grande un saludo. Que, es el que es el fotógrafo Fotografías Estudio H Wallace Walla Hurt se fue, se fue de viaje, se fue a Santiago del Estero pero le no se está viendo le mandamos un saludo muy grande a él a toda su familia y falta, falta la foto de él ¿no? falta la foto de él falta esa, ese toque así personal que él tiene cuando te hace la foto además falta él que está acompañando que tiene buena onda que siempre está, entonces bueno Justo, justo, tenías que ir a jugar a la pelota. <risa> a Santiago del Estero. El triangulito no sé cómo va a ser para jugar lunes y martes, pensando, la primera. La primera. Pensando. No sé. Porque eh, yo estaba hablando con Oscar ayer, el técnico del triangulito. Sí. Van a jugar el partido del lunes, terminan de jugar ese partido y van a llevar, escucha, van a llevar... No sé si lo puedo decir, pero bueno, no importa. No, no, entonces no lo digas. Bueno, si no list, lo podés, no lo Listo. Pero bueno, algo como para refrescar las piernas, digamos. Hielo. Claro, pero, Hielo. En, pero en una pelo Entonces todos Hielo. adentro de la pelo a refrescar las piernas Hielo. para Lindo. poder para poder jugar el martes. Pero es una. Pero. Yo digo, ¿qué, qué cosa loca que sometan a los, a los jugadores? Este, Total, dos no, nos ve Total, no nos ve nadie. No bien, que lo podemos... es, Somo, somos o sea, dos nada más, nosotros es, dos. O sea, una pelo, <risas> usted imagínese con este frío que hace, ja. usted dice, usted está con este frío y, y se una... imagina una pelo pincho llena de. Hielo, y a la hora que terminan de jugar ellos, que, que son a como manche. a las 12 de la y noche. Entonces, noche. usted imagínese que le dice, che. Para, ¿Eso para qué? Es, vos que la, la tenés clara. Y eso es para todo lo que es frío, es decir contrae los músculos. También de de una elección, de una elección. ¿También? ¿También? No, no, no, porque no soy médico y no soy quién, pero más o menos el hielo también sirve como este anestesiante, analgésico, es decir, este ayuda a las articulaciones, un montón de Bueno, un montón de cosas. este partido... Este partido. Y aparte hoy en día sí es para que te congeles hasta la pelota. Mm. Perdona que te, vea, te bueno, frío, mí, mí, bueno. eh. lo diga con un frío. canta. Te fuiste un poquitito bueno. Este haga. partido, si sos hincha de Vélez, sí. lo podés ver por la hora de Burlingame. Lo podés ver por la hora de Burlingame. O sí. si no, pones Vélez TV sí. y acá están los muchachos. Ahora, vos sos hincha de Bursaco sí. y también tenemos a la gente de Bursaco que acompaña hace dos años ya el, al equipo de sí. futsal. Yo me acuerdo porque estuve con, con, con otro club de Burlingame y, y también, así que pones eh, San Martín de Bursaco en, en YouTube sí. y ahí están ellos. Bueno. Así que está bueno, está bueno para... Y para que está la gente bueno lo porque, sepa. por lo que siempre decimos que el futsal necesita difusión. difusión vale. Entonces, en una noche donde hay tres medios que están transmitiendo un partido de futsal, está muy bueno. Y para además, la y además está bueno muy porque bueno. son distintas miradas, ¿no? Distintas miradas y sobre todo distinta difusión. Necesita más difusión porque es algo que, digamos, en los barrios se juega futsal. Los pibes de barrio todos quieren jugar futsal. Bueno, ve que terminan, terminan de, de jugar el fútbol, el, el fútbol infantil, ¿viste? el baby fútbol ¿Sale? ya quieren jugar futsal, ya se engancha, es una cuestión muy barrial, es un, es tiene otra dinámica el futsal, los que lo han visto, es más rápido, para nosotros aporta mucho, inclusive para la práctica o la preparación técnica jugadores de cancha de once, porque ellos aprenden a resolver con rapidez en un espacio muy reducido, que ustedes comparen ahí que ven a la gente que está practicando, los metros que hay y los comparan luego con una cancha grande y se dan cuenta que tienen que resolver en claro. ataque, en compañía, en muy, poco, en muy pocos metros tienen que resolver una jugada. Que a veces uno pues cuando ves el fútbol de cancha de once parece pues, como si jugaran en cámara lenta comparado okay. con el futsal, ¿no? Pero este, eso es algo... ¿y, y es que están inflando la pelota? Que... y Está un poco demorado el tiempo. Los chicos están pateando para, obviamente, eh, no tener frío tanto de un equipo como el otro. Los cuartetos ya están, ya, sí, están, bien, está ya, ya, ya, también, ya están bien parados acá, los, los, acá los están cuartetos. los chicos, también se, se están enfriando los pibes, ¿no? Espero que, que se muevan y que se van a demorar más que los... Este, hace mucho, mucho frío. ¿no? ¿Y en Hurlingham, qué pasa en Hurlingham? ¿Qué pasa en Urlen? ¿Quién, ¿Quién ganó en Urlen? Ganó el, el intendente Juan Zabaleta Se lo comió crudo así Vamos a hablar, tipo futbolero Un 52% sacó este, De los votos eh, Acá dice Hur", Abrazo crack Abrazo crack. Muy bien, estás Apareció. en Santiago del yo Estero Yo dije, va a aparecer yo, Tiene yo, que aparecer Yo quiero saber una cosa, ¿cuántos grados Hacen en Santiago del Estero? Porque hace es una cal No, pero es, es una provincia que hace mucho calor. Eh, sí. ¿Cuántos grados están sí. haciendo ahora? Es más al norte. Deben hacer 20 grados con él ahora, no, no sé. O que pero sí. De esas nanos, de esas nanos. Bueno, vos me preguntaba porque me sacaron de un tema loco. No, no, perdón, perdón, perdón. Me sí, diga, diga entonces, perdón. Bueno, ganó el intendente Juan Zabaleta por más del 50%, 52%, creo un poco más. Habrá que ver, viste, porque como van apareciendo votos estaban como sí. olvidados estaba en una columna. No hay que pensar mal, estaban olvidados en una columna. Este, espero que también pidan pidan perdón por ese tipo de, de cosas que suceden, sí. viste. Yo siempre digo, nosotros en Hurlingham, la hora de Hurlingham Deportes, eh, arrancamos eh, acompañando a los vecinos y a las vecinas de Hurlingham. Y siempre decimos que cuando vamos hacia afuera, eh, nosotros también transmitimos ese espíritu deportivo que hay en la localidad, porque es una localidad donde se juega fútbol, se juega tres equipos de rugby, cuatro equipos de rugby, eh, tenés artes marciales, campeones mundiales en, en taekwondo, en karate, en judo, tenés maestros de ajedrez, tenés todo un poco. ¿Qué tiene que ver eso con, con la cuestión institucional y política? Así que para que vos, eso es parte del desarrollo humano. Sí. El desarrollo deportivo es parte del desarrollo humano. Si vos no tuvieras un desarrollo humano... Ahí viene, ahí viene ahí la llegó protagonista. La no, llegó la protagonista. Está bien. Que hay que tratarla bien. Bueno. ¿Para qué? Para que no se manche y el club pueda volver a usarla. Listo, no me dejaste terminar la idea. Entonces, como diciendo que si vos tenés desarrollo... Este, un buen desarrollo humano, entonces es lógico que también tengas todo el desarrollo deportivo que hay en Urlen y ni hablar de todo lo que vos conocés de la Liga de Fútbol Infantil, donde ha habido toda una transformación de los clubes de barrio, pero Vamos bien a de barrio vele. y empieza el partido. Vamos a ver Vélez siendo, yo te aviso, pa que son las. 10, 2, 11, 11 menos Do, 20. 11 menos 20 arranca el partido y move Vélez. Para allá, y como siempre decimos que sea futsal a través de la hora de Hurlingham. Mm. Y llegando a Santiago del Estero, no están viendo también. Dice que va a haber 30 grados para el viernes en Santiago del Estero. Ah, no, no es una provincia querida mía. Entonces, <ríe> se viene Facu. Va tocando Vélez. Mati. Facu. Espera el bursaco. Viene la... el arquero saliendo. Salió, agarró la pelota en un Primera tiempo. Primera intervención del abajo. arquero. Vamos a ver cómo arman las jugadas ellos. Salen en forma individual. Recién ahora empiezan a trasladar la pelota. Y armar desde abajo. Un tanto inseguro el segundo. Hay que si apretar, hay que apretar. No me parece que si Vélez lo aprieta, va a sacar ventaja acá. ¿eh? Ahora el que mantiene la pelota es Bursaco. Sí. La pelota que se va y es lateral para la visita en ataque. Lateral número 2 eh, por ahora. Perfecto. Tampoco es 2, pero bueno. Camino a Santiago mirando la hora de. Qué país generoso, dice. <ríe> la gente nos mira y todo. Bien. Bueno, primer tiro libre, primera jugada peligrosa es para la visita, para San Martín de Bursaco. Vamos a ver qué pasa, saber qué onda, qué sucede, a ver si van con jugadas, si patean, si empapatean directamente. Bombazo al arco. pasa por al lado del palo, y saque de arco para el Fortín. La primera llegada en peligro de la visita. Bueno. Esperemos que lo pasa, sale tranquilo Vélez desde atrás. Salimos con Ariel, tranquilo, va tocando la pelota Vélez. Armando, va moviendo fin, con fin, Facu. Salir. Siempre crea, crea la jugada Facu. Va a volver con Ariel, no. Juega una pelota rápida para Matías Hurt. Vélez quería la falta, ¿no? Bien la recuperación de Facu. Los primeros gritos. Pelota defensiva para la visita. Estamos desde acá, desde la Malfitani. Desde Liniers, la hora llega a Liniers. ¿Y qué lleva la hora de Burlingame para todos lados? La pasión por el deporte. Esa pasión que nos identifica a los de Burlingame. También, así como nos identifica la música, nos identifica el deporte. Muy bien. Gana sin falta la pelota Facu. No, era para Vélez, juez. Y en estos días estuvimos entregando el diario. Sí, salió la hora de Burlingame, de deporte. deportes. Ya la están distribuyendo. Venimos muy bien, ¿eh? Y la semana que viene, fin de la semana que viene, fin de la semana que viene, se viene el central con el tema de tapa que todos sabemos ya. No sé, yo no sé todavía qué le voy a poner en la tapa. ¿qué Supongo que va a tener algo que ver con las elecciones y con el resultado. Eso es bien, recuperada, falta atrás. Recuperó bien Facu y le cometen falta y tiró libre para Vélez, acá, acá, acá, al ladito nuestro. Estuve bien, ¿no? Sí. El jugador recién se presentó al de Vélez y le dijo, te pido perdón por claro. el desabrupto que tuve hace un rato y la falta que te hice. Está bien. Estamos con la tricolor hoy. Se viene Ariel. Tricolor, pantalón negro, medias negras, para que los árbitros no se confundan. A ver qué es lo que va a hacer Vélez. Para mí abren la jugada hacia acá atrás. Juega Facu. Jogueo para Lucas. Si apretás ahí ganas me parece. Bien. Sí, dale, dale, dale, dale, dale que lo apretás. Sí, Mati, no, no es falta, no. Juez, fue, juez, juez, juez. El juez ve una falta. Y tiro libre para la visita. Está muy cortado el partido. ¿no? Sí. Sí. Pero.. No sé, vamos a ver, vamos a ver este, un poquitito que pasen unos minutos más. Sí, ya sé, ya sé el vivo. ¿Qué Gustavo? pasa, Gustavo? ¿Qué te ¿qué pasa? pasa, Gustavo? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Yo quiero saber de qué cuadro Gustavo, porque me parece que quedó afuera ayer de la Copa. ¿Sí? Me parece, ¿eh? No sé, me, me trajeron a, trajeron al italiano al, a, al, dope. al dope. Y le dijeron, mirá, mirá qué fuerte que es Almagro, le dijeron a, al Italiano. Un se viene Vélez que recupera con Matías Hurt. Se viene Mati, sigue. Y el arquero que responde muy bien, pelotazo, la defensa, Mati de vuelta y el arquero que la encuentra. La primera situación de peligro para el Fortín. De los pies de Matías Hurt. Fa quería recuperar entre FACU para, para que se para para para para para para para que tenemos problema con el teclado. Bueno, vamos a Qué esperar bueno. un cachito Esperemos que un se cachito. vuelva el tema de la pantalla. Bueno, lo que estábamos observando en el comienzo del partido, que parece que si Vélez este, por ahí los chicos adelantan las líneas y los aprietan un poco más, se van a, van a encontrar algún buen resultado. Eso por un lado. Después también lo vimos que cuando este Bursaco, o San Martín de Bursaco se llama, sí. tuvo la oportunidad del, del tiro libre. Pasó no, cerquita. Hicier, no, pero además hicieron un, un tiro directo, es decir, sí. no armaron una jugada. Tenían la oportunidad, por lo común, de armar la jugada. No lo hicieron. Eso me parece este, un tanto un tanto significativo porque una cosa es enfrentar un cuadro que está acostumbrado al armado de jugadas al, de, al digamos al desarrollo del juego a desplegar la pelota por todo el campo y otra cosa es que inclusive cuando atacaron por acá atacaron también en una fase bastante individual este, así que veremos y después me pareció en, en cuanto a la defensa que también eh, no, no estaban como muy firmes por otro lado apenas han transcurrido cinco minutos de juego de partido, entonces por eso yo te decía que es este, algo que había visto, no lo estoy tomando como en las elecciones, vos es una tendencia, no, no es una tendencia, es una presunción de algo que estuvimos viendo. Está bien, le pasa. mandamos un saludo muy grande a Yanni, ayer estuvimos con el hijo, con Mauri. Claro. Estuvimos ahí en, en el club 17 de agosto. Muchas gracias por seguir a la hora de Hurlingham. Y se renueva el partido. ¿Ves? ¿Ves? Y Vélez sale con Lucas Ponce. Vamos moviendo, Ariel. Acá Lucas. dice, Futsal ganó, Boca ganó 7-1 en planta por Copa o sea, Argentina. ¿Qué me importa? <ríe> <mira>. <ríe> vamos, apretalo un poquitito, apretalo, vamos. Hay que apretar, hay que apretar, bien. Mati, que la recupera, le hacen la falta. Sí, falta, señor. Falta. Cobran falta para el fortín. Y empezamos a sumar faltas. Da falta eh. 1. Falta 1. 3-1. ¿No? No. No. ¿Qué están acá? Ah, están... No, cero. Dos. Al revés. Y ese 2-1. Vamos a ver cuál es, la, cuál es la propuesta de Vélez ante esta situación en de pelota pies, de detenida. En los pies de Ariel Ariel Minetti. A ver si van de una sobre el arco con un tiro directo o si van a armar una jugada. Acá está parado el 15, también esperando, no sabemos si es que entran. Se viene Ariel el lugar del lugar de bombazo y la respuesta del arquero se desvía. Ayo Medina, también lo estás viendo, muchas gracias Un saludo muy grande al club Atlético San Damián A toda la familia de San Damián Vamos viendo Vélez, la pelota que llega a los pies Ténico Nogales, el arquero Sí, Mati, sí, Mati Ahí está, uh, Ariel bueno, se del Eso El Palo bueno. Eso está bueno, tiro de media distancia ya movió, ya movió San Martín de Bursaco A ver si le metemos un poco más de, de ida y vuelta al partido Bien la respuesta de la defensa de Vélez El árbitro dice que es para Vélez Ya lo hacen No se entiende la, Y la pelota vuelve a ser de la visita Faltando 14 minutos para terminar, recién el primer tiempo. En cualquier momento me pongo los guantes. Me traje los guantes de lana, en cualquier momento me los pongo, ¿Estáis? yo. Yo sé como los pibes se meten una pelopincha con hielo, todavía no lo puedo creer. <risa> me, ya me, me, me congelé, ya de pensar. Ves que juegan hacia atrás, vamos a ver cómo resuelven esto, cómo salen. Ves que sale, tan, mucha distancia entre los dos que están jugando atrás. Vamos viendo San Martín. Le queda para el remate y la respuesta, la respuesta de Nico Nogales, se va al córner. Tiro de esquina para la visita. Ya movió y con el pie Nico Nogales de vuelta y se empieza a salvar Vélez. Se empieza a salvar el Fortín. La pelota sigue siendo de la visita. Que no se dé vuelta. Ahí está. Bien, Lucas. Anda. Tres contra dos. Ahí está Lucas. Y la encuentra la arquera. La encuentra la arquera. Apretalo. La Bien. No. Sí, sí, pero no en realidad. A que banda para la visita, me parece. O para Vélez. Ah, no, mira Es de Vélez. Acá están A ver. Mueven, sí, con Facu. Mueve Vélez. Van rotando. La buscaba Matías Hurt. La pelota que se va y es... Sigue siendo del Fortín. de mierda. Ya lo mueve, se viene Alejo lejos. Rota, rota, rota. Rota el chino. Se viene Fede. Cifre, mati. Fede. Pelota ah, para no, el arquero. Pasan los chicos de tercera. Muy bien. <risa> se viene Fac. se viene Mati. Alejo. Vamos viendo. Muy bien. Mati, Mati, ahí está. Uh, ay, ay, ay, hay que hacerlos, hay que hacerlos los goles. Vamos. Hay que aprovechar porque después el futsal todo puede llegar a pasar. Vamos con la presión, vamos con la presión, no lo dejen salir, no lo dejen salir. ¡Bien! ¡Bien, Vélez! Eso es importante porque ellos están lentamente, están empezando a armar el tejido de juego y de encontrarse entre los jugadores en la defensa. Así que si Vélez continúa eh, apretándolos en la salida. Tallo, apretar un poco, apretar un poco. Ahí, ahí tenés que salir. ¿no? viene Vélez, ahí está Fe, uy, mira vos cortalo, sí, cortalo, cortalo, cortalo, Apretalo, cortalo ahí. ahí está, bien cortando bien cortando raspa, ¿qué te raspa? sí, sí, sí Janibud dice, sí, me contó Mauri y te dijo que soy una cargonza sí. <risa> <risa> bueno, pero está perfecto pero te queremos, te queremos igual pero, <risa> pero es, es parte de lo que de la comunicación que tenemos nosotros con la gente que nos ve entonces es gracioso, está bueno, suma. Ah, es un jugador de hecho. no tengo ni idea. ¿Ah? Marcelo Ferlini. Yo te digo que la cosa va 0 a 0 Faltan 11 minutos para que termine el primer tiempo El partido está como lo estás viendo Vélez se está apretando Campos Adrián Campos No ha tenido Adrián. la oportunidad de, de concretar Ha tirado varias veces al arco También Marcelo te puedo contar que ha un terrible Pero creo que no te estoy contando ninguna novedad Ninguna. Yo me puse los guantes. ¿verdad? Faltan 11 minutos. Para Voy, el terminar, ¿sabes qué? Recién el primer tiempo. tiempo. ¿Sabes qué hora me... es? No, no me digas, que no lo no quiero ni saber, porque me agarra más frío. A mí, a mí es una cuestión de horario el frío. Pasan los niños, a ver, acá saludando. La pelota que se va, se recupera, se el va el 14, recupera el fortín Y hay que hacer los goles, Vélez Hay que hacerlos, vamos Fede Pelotazo Lo busca, ay, le quedaba Fede Va moviendo Vélez Va moviendo muy bien, ay, mira vos Ahora se viene la contra se vienen ellos la recupera el fortín en mitad de cancha partido dije, muy trabado yo te decía que además ellos no se encuentran no se encuentran entre ellos atrás Tienen una dificultad en la, ahí en la, en la salida para encontrarse para armar jugada cosa que Belly no tiene problema viste hace traslado de pelota contacto entre los jugadores elige van armando no inconveniente vuelven van tocan y ellos no están apretando a Vélez. Vélez está con la pelota. Sí, sí, sí, Vélez. sí, sí. Rompió, rompió, rompió. ¡Gol de Vélez! de Vélez! Abre el marcador, el Fortín. Viste, Marcelo, vos justo que preguntabas, justo que Marcelo Ferlini preguntaba cómo va. Ahora te decimos, rectificamos. 1 a 0, faltan 9 minutos, 59 para terminar. Y si la visita seguía jugando de esa forma, era cuestión de tiempo que esto pasara. Vélez abre el marcador. Faltando 10 minutos para terminar el partido. El primer tiempo. Pero tan largo. El arquero con la cabeza. Maxi, Martínez, ¿cómo andaría acá, viste, estamos, este, estamos en, en la Marquitani, nos hicieron un, un pasadito tranquilo, el tranquilo, bien, tranquilo, todo bien, todo tranquilo, muy a, esta vez este, estamos contentos por el futsal porque estamos nosotros, está la prensa oficial de Vélez, está la prensa de Bursaco también, eh, así que buena difusión para este partido de futsal seguilo apretando, dale, dale, dale, dale, dale, dale. dale, pues dale eso dale, dale, dale, se complica perdido, perdido, mucho. Perdió, perdió, perdió, perdió, perdió. Bien, Pele, bien. Yo te lo dije, eso se complica mucho en la, en la salida. La pelota va a venir alejo. Alejo con Imori. Va tocando él, rompe Imori. Ahí está, puede ser, a ver. La granja, para muy atrás, muy bien, bien. Bien. muy bien, muy bien. Limpia bien, la jugada. Bien, Fede. No vuelve bien. para atrás. No, Tiene no, un caño. No, recupera, no recupera, recupera no. dos contra uno. Ahí está, y bien la defensa. Bien la defensa, bien Fede. Pelota al córner para la visita. La visita se encuentra con esa jugada adelantada porque... Sí, sí, sí, sí, sí. Se viene Vélez. Y Mori maneja la pelota, el segundo palo, ahí está. y... Cortá, bien. Cortá, bien. Meta, bien, Fe. Mete Vélez, mete. Mete el Fortín. Que gana 1 a 0 faltando 8 minutos 20. Tu tío, después vamos a escuchar va a tener, en, el, en el tiempo, en el WhatsApp Debe ser por la foto del vestuario, Seguro Vamos viendo, vamos viendo San Martín De Bursaco, rompe, rompe La defensa Bien Vélez, bien Gustavo Villarejo dice, gol de mi amigo Papá, Martín no sé. Sí, sí, sí, gol de Martín Ojo. Bien la respuesta de Nico Nogales Bueno, no hay que aflojar Y el gol fue de Martín Augeli A ver No hay que aflojar muchachos Entró sí, sí. Brian, entró el capitán Guillermo Sanguinetti Con el número 9 Sebastián Kapp Va ganando Vélez 1 a 0 Faltan 7 minutos sí, para sí, Sí, sí, sí, lo tiempo. apretás Listo, ganaste Sí, Maxi Va tocando Vélez, va tocando, ¡vamos! Guille, yeah. Maxi, Maxi Bravo y la pelota, al lateral, lateral, lateral para el Fortín. Pelota al segundo palo no llega y es para la visita. ¿Y Julio? ¿Dónde no, anda no, Julio? de vacaciones otra vez Está de vacaciones otra vez fue de vacaciones sale la visita, salir la visita desde atrás es que sale en forma individual recién ahí la toca arranca en forma individual eh. de vuelta ¿viste lo que te dije? en vez de hacer un desarrollo de jugada un individual dos individuales tiro largo. arco de nada Sebastián por lo ahora, comentó para usted es, Marcelo es, es, Cogan es de la hora, de, hora. de Burling bueno, se viene, se viene Guille y, esto, y lo van mira, a bajar. Mira, no, no, no, ay, no, no, no, la tocó no, larga. No, no, no. Buena jugada de Guille. Lo buscaba a Brian. Y Brian no llegó y todo esto es Arrancamos de, vuelta. de vuelta. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver, de vuelta, acá. Lo cortan, ¿ves? Vele con la pelota. La pelota que no se va, juez. A ver qué pasa acá. Bueno, acá abre el juego. Mueve, no mueve, que te mueve, que te mueve. San Martín de Bursaco. Falta, sí, juez, falta. Tiro libre para Vélez. Faltando 6 minutos 15 para terminar el primer tiempo. Gana el local, gana Vélez 1 a 0. Mal. muy bien muy bien eso es para la foto no para filmar eso es para la foto el tiro llegó el tirar, Brian con el segundo palo y casi más el se vino el segundo del fortín el segundo de Vélez a ver qué pasa? pelota para Maxi la recupera no, no, no, no. la recupera Vélez en mitad de cancha lateral 363 a la cabeza de torno de la bonaerense pide tiempo y el que pide tiempo es a Martín de Ursaco. bueno lo que, estuvimos, lo que estuvimos viendo son dos estilos de juego totalmente diferentes Vélez sale armado desde atrás con mucho traslado de pelota armado casi no hay pelotazo sino que llega hasta el área con jugadas armadas ellos salen con un solo toque, una, una jugada individual, dos segundos, este, otra jugada individual, en, ya en el, en el ataque y directamente un tiro de media distancia este, hacia el arco, que por suerte no fue. Bueno, pero nos encontramos acá con el amigo de Seba Bus, vamos a la salada miércoles y sábado. Eventos en general, casamientos, ecursiones, viajes de egresados, viajes escolares el mejor servicio micros habilitados. Llámalo al 15 41 Bus. Además, puedes armar tu previa con tus amigos. Te va de Fiestón ¿De Y decís, vamos a tomar algún copete. O sea, no puedes manejar. Claro, Entonces, ¿eh? tú subís acá ¿Sí? con el desquiciado de Urling. <risa> a veces tenés pedido el colectivo el desquiciado claro, de Urling. Te subís ahí y volvés. Ese tipo te lleva tranquilo. La tiene clara. Conoce la calle. No hay ningún drama. Seba Bus 15 Lo mejor. En Bondi, lo más tranquilo y seguro de Urlingan, ya está llevando equipo de futsal. Perfecto. Bueno, después del tiempo pedido por San Martín de Bursaco, el partido se vuelve, a ver, faltan cinco si ellos minutos. 40. Un poco, a ver qué hacen. De vuelta, a ver, juego individual, pelotazo. Al segundo, de vuelta, que no, no llega. No arman la jugada. Sale ver, Vélez de atrás. Ahora vas a ver Vélez lo que hace, empieza a contar los pases. Salimos con y Dos. Brian. Tres. Sin falta, sin falta. ¿Eh? Toque para atrás. Bien. Que Brian. Son, que son dos estilos de juego totalmente diferentes. Muy Maxi. Malgada. Lucas. Maxi. Lucas de vuelta. Vamos viendo Vélez. Maxi que rompe, le queda a Brian. Ay, casi, ¿eh? ¡Y Maxi, que rompe! Y todo esto amarilla para el jugador de San Martín de Bursaco. Y otra falta más. Otra falta más para el local. Y dicen que el juez le dijo, ¿qué voy a hacer con este señor si pega así tan fuerte? dígame usted, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver qué pasa. A ver qué es lo que tiene preparado Vélez. Maxi Bravo seguro va a tocar para atrás. O está, está parado para tocar para atrás. Mueve. Voy a decir que ya tiro la cámara para este lado. Yo te hago caso. Sí, ya miró. Ya perfiló. Perfila, toca. Mueve. La tiene Capital. Ville Sanguinetti. Se viene Maxi. Va marcado a la complicado. Maxi contra 2. Brian que ayuda. Maxi que le queda. Le oh, queda. Que le Ay, mira, la jugó de memoria. Está bien. Está bien la jugó de memoria guille y sale tranquilo ahora san martín de burzaco faltando 4 minutos 30 seguimos 1 a 0 zapatazo que pasa por arriba del travesaño al menos desde este ángulo que nosotros estamos viendo Sale Vélez de vuelta, desde atrás, trasladando la pelota. Como tiene acostumbrados, armando bien el juego. Saque de banda de vuelta, sigue Vélez con la pelota, de vuelta. Bien. Recupera Brian, recupera Brian, sí. Ay, sí, sí, sí, recupera Brian, bien. Maxi Acá. que dice, tranquilo, esperemos, esperemos un poco. Paciencia, Vélez, paciencia. Maxi Brian. Lucas Brian. Y llega la pelota al arquero. Sale el bursaco rápido. Quiere romper. Rompe con el número 10. Ojo. Le queda. Ahí, gol de la visita. Muy solo el número 10. Muy solo, casi fue un penal. Recto para frente al arco que tenía todo el arco a su Empata la visita, empata San Martín de Bursaco, 1 a 1 ahora estamos. Faltando 3 minutos 30. Vamos, le vamos. Vamos, Vélez, que falta un montón. Vamos. Sí, Maxi. Boom. Brian. La marca del número 10 de San Martín de Bursaco. Hay que sacar el equipo, hay que sacar el equipo. Vamos. Brian. Ahí está, sí, se la pelota el segundo si te gusta. Y al corner. Tiro de esquina para el Fortín. A ver Sí, sí, sí, ¿Lo solito viene. ¿eh? Uh, el disparo de Guillermo Sanguinetti que pasa cerca. Se salva la visita ahora. Sale desde atrás. Pelotazo largo para el número 9 que la aguanta el pivot. Rompe, sí, rompe Vélez y llega acá a la cámara. Juega San Martín de Bursaco que sale tranquilo. De vuelta la pelota al número 9. Bien la marca de Maxi. Dos minutos 20. Ojo. Era buena, era buena. Por suerte se le va. Hay que marcar al 9, muchachos. Hay que marcar el 9. Sí. Tiene poco traslado de pelota, pero muy, se está volviendo muy efectivo. Lucas se están Ariel. Está bastante los jugadores de la visita. Vuelve, sí. Vuelve el cuarteto con el que arrancó. Se viene Ariel, viene la marca del arquero y ahora se vienen ellos. De vuelta el Ojo, pivot. De, de vuelta el pivot y pasa cerca y nos salvamos. Un poco traslado de pelota, tiros de media distancia, enseguida al toque el, el equipo de San Martín de Bursaco. Se están encontrando bastante entre ellos. Maxi. Tiene que tener cuidado, Bueso Vélez. Ariel. concentrarse en armar la jugada. Fuck. Mati. Mati. Claro. Ahí está, rompe B. ¿La tocó Matías o fue toda el gol de Facu? Me parece que fue es, Facu, ¿no? Es una jugada poco habitual. Se lo damos a Facu. Se lo facturamos a él. Una jugada poco habitual en el futsal. Y entraron muy limpio por el medio. 2 a 1 ahora el Fortín arriba. Un minuto 21 para terminar el primer tiempo. Está sacando la visita desde la mitad de la cancha. Facturó Vélez por segunda vez. Bien la marca, bien la marca de Ariel. Sigue Ariel, vamos. Lucas, Lucas, vamos. Sin falta, sin falta, sin falta. Un minuto clavado. Van empatados en cuatro, en faltas. Un minuto clavado para terminar el primer tiempo. Gana el Fortín 2 a 1. Recién metió el gol el Facu. Facu Ferreira. ¡Ojo! Sale muy bien Vélez. A ver, la contra con Lucas. Se viene Lucas. Lucas para Ariel. De vuelta para Lucas. y está. ¡Cabeza! ¡Uh! Oh. ¡Y se salva la visita! ¡Otra vez! 44 segundos. ¿Cómo cambia el nivel de Vélez cuando se conectan entre los jugadores? Y aparte de conectarse, logran velocidad y logran más eficiencia. Fue es el córner, a ver. Bombazo. ¡Gol! Claro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! De Facu Ferreira. Gana ahora el Fortín 3 a 1. 40 segundos para terminar el primer bien, tiempo. Bien, bien, bien. Y está rindiendo frutos el trabajo de Vélez. La concentración... El número 7 que hace la personal y por suerte arriba el travesaño. Son, como te dije, hacen lo mismo los dos punteros. El de allá y el de este lado, en forma individual. Tira a media Pero está arriba, vamos. Corner, de vuelta. Corner, corner. Corner, uno más para Vélez. Y Vélez que lo manda a jugar allá, al área de San Martín de Bursaco. La pelota va a venir para acá para Lucas y vuelve para Nicolás Nogales. Nico Nogales, pelotazo. Recupera Ariel, sí, recupera Ariel, Gabriel ahí está, Ojo. puede ser. Ah. hizo una de más. Una de más para sacarse la van. Trece, para sacarse una marca. 13 segundos, 5 para terminar el primer tiempo. Si vos me preguntás cómo van, yo te digo, gana Vélez 3 a 1. ¿En dónde estamos? En el Amal Titanic. En el barrio de Liniers. Un golcito más, un golcito más, Uno vamos. Si no jodemos más, vamos. Pelotazo. Uh. Uh. Pelotazo de Lucas. Cerca del palo. Sale San Martín de Bursaco faltando 8 segundos. 7. Se apura. Ariel. Ariel sabes que sí. Cruzala. Ah. Y termina el primer tiempo y con este resultado. Gana Vélez 3 brutal. a 1, lo está viendo por la hora de Burlingame. Muchas gracias. En cinco minutos volvemos. La pelota en la salida desde abajo. Hay que apretarlo, y hay que apretarlo. Bien. Vetándolo. Pelotazo del arquero. Peligrosa, la, la pasa por arriba. Sale Vélez desde atrás. San Martín de Bursaco cambió el arquero. Sale Vélez desde abajo, vamos. No hay que perderla, no hay que perderla, ¡bien! ¡Eh! Falta tiro libre para el Fortín. Esa falta la viste por la hora de él en el deportes a través del streaming de Facebook. <risa> Además, decime, ¿qué hora es, Federico? Más o menos, las 12. Son las 12, ¿no? No son las 12, son las 11. O sea, Federico te dice toque, ¿no? Y no te habla. ¿Quién un momento a queréis? qué hora es? Once y media. 11 y media, ¿qué otra cosa? ¿Qué puedes hacer? 11 y media de la noche. Tenés que relajar un poco la cabeza, pues la realidad está complicada. Entonces, esto te sirve para relajarte un poco, descansar, mirar algo, y después, después sí pensás. Pero con la cabeza relajada es otra cosa. la visita con un poco más de traslado de pelotas, están encontrando un poco más vamos a ver qué hacen por lo común es esto, juego individual tiro de media distancia la pelota se va que cobraron una falta en faltas están igualdados en una falta por equipo un problema, esta falta, está enfrente del arco de, la... de Vélez. Tiro libre, complicado usa. para la visita. Después se está controlando la distancia de la barrera. Bueno, fondo... jugada, jugada complicada. Recién arranca el, el segundo tiempo. Va a un minuto y medio del segundo tiempo. Y San Martín de Bursaco tiene este tiro libre, que va a ser una bomba. A ver. ¡Bien, Nicolás Nogales! papá. se comió ese pelotazo? Nicolás la requiero de Vélez. Se viene Bursaco y bien la marca. Y sigue siendo pelota para la visita, un lateral en ataque. Es importante la efectividad en la marca, en la defensa, cortarle los ataques, cortarle el traslado de pelota, por más que ellos este, están sobre la última línea, es decir, pegados. A ver, a ver, ¿de dónde van a sacar? Casi un corner, sí, es un corner. Tenemos qué hace. Hay que sacarla, hay que sacarla, vamos. Pelotazo largo, se viene Alejo. lejos. Quería Fede ahora para el piso y la pelota para acá. Juega San Martín de Bursaco, defiende ahora el Fortín. Defiende ahora a Vélez, se viene la visita. Vélez lo espera ahora. El 6 el es habilidoso, y hay que tener cuidado, tiene buen manejo de pelota. Traba, que te, que te traba. La pelota que llega al arquero. Y vuelve a salir la visita desde abajo, tranquilo. Hay que marcar, hay que marcar. Bien. ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! Sigue siendo pelota para la visita. Está pisando el cable. Está pisando el cable. sacando el arquero de Vélez tranquilo Hola, pelota mano. largo oh. <coughs> arco ahora arco pelotazo pelotazo el tablero <coughs> pelota en, mi... Está en oh. mitad de cancha va a sacar la visita Marca es Vélez, la que, el que tiene la pelota, la visita de San Martín de Bursaco. Vélez que lo quiere apretar. Bien, pelota para acá. Claramente la pelota para acá. Otra vez la pelota para acá. Estamos jugando, nosotros estamos participando del juego también. Martín, bien Martín, vamos, vamos oh, Martín, vamos oh, Martín, al piso, bien, bien, bien, bien la presión de Vélez y logra un lateral en mitad de cancha para que la pierda, la visita y muy bien, muy bien, muy bien la marca de Vélez, Ariel, pelotazo, lo buscaban a Fede, Fede dice tranquilo, jueguen abajo, va a salir ingresa Matías Hurt recién van cinco minutos de juego aproximadamente Martín que aprieta Sigue ganando Vélez 3 a 1. Sí, Mati, sí, Mati. Sí, Ariel, sí, Ariel, vamos. Aprete. Listo. Saque de arco para el Fortín. Bueno, San Martín de Bursaco salió con un poco más de ímpetu a jugar el segundo tiempo. Pelota arriba, a ver. Adelantando un poco más las marcas, tratando de bien cortarle Ariel, el juego. Bien a Ariel, Vélez. bien Ariel, bien Ariel. Vélez sigue con la misma, la misma temática, cortarle la, la jugada, bien. traslado de pelota. Se equivoca. Se equivoca la visita y lateral para Vélez. Ariel Lucas, Lucas que la levanta, la buscaba a Matías a Mati, a Mati, no llega, sale Ursaco de vuelta. Y la defensa tiene que estar firme. Vamos. Bien, Ariel. ¡Bien, Ariel! Y se comió. Se comió, una no la cara, la Sin cara. cara. Sin querer. Sin querer. Médico claramente medio. Yo voy a pasar el cable por acá. Ahí está. Así lo podemos liberar. ¿Se recuperaría él? Pues sin querer porque fue cuando él, él se tira y saca la pelota. El jugador corría en sentido contrario y él, el último paso con el pie derecho queda más arriba del puntino y le pega en la cara. Pelotazo, sí, pelotazo. Y la respuesta al córner la manda Nico Nogales o no, saque de arco o corner. Corner fue. Corner, sí, sí, sí, la tocó Nico Nogales. La tocó el arquero de Vélez. Marcan corner, corner número. 264, aunque usted no lo crea. Bueno, a ver qué pasa, qué plantea. Uy, se equivoca, se loca. equivoca y puede ser. A ver, se viene Lucas, Lucas, Lucas, Lucas. Y la respuesta, bien la marca de Bursaco. Gana un sí. lateral ahora Vélez en ataque. Estamos haciendo la toma Batman. Faltan 14 minutos 20 para terminar el partido. Gana el Fortín. Gana el Fortín 3 a 1. Gana el Fortín y ya está recuperando de vuelta la iniciativa y recuperando la pelota. Y el traslado, vamos a ver qué pasa. Sí, Ariel, sí, Ariel. Bien la marca de Facu. Hay que marcar, hay que marcar ahora, hay que marcar. Ellos van a tener la pelota, van a tener el dominio. Con individual Bursaco. Y la respuesta firme. Firme respuesta de Nico. Sale Facu con un bombazo bien arriba. Que llega el arquero y vuelve la pelota a mitad de cancha ahora. Y Bursaco que vuelve para atrás. Así que estamos, estamos así. Buena jugada el 6 falta. Patada el 15 Patada clara Amarilla para Lucas Estaba buscando la falta Era muy evidente Entra con la pelota dominada No, le pero fue, fue falta Fue no, falta No, no, no, por supuesto Por supuesto que fue falta No, yo no estoy diciendo que no Digo que era muy evidente cómo le estaba corriendo muy... Pero para que para empezar. Para para para que... <ríe> ¿Te dije que fue falta? No ah. No, ¿no, me, ¿No me comentaste qué, qué fue? Vale A ver qué bueno, pasa otro tiro libre complicado Con el bombazo, el número 9 que entró Y si nos hacen un gol que después nos pidan disculpas <risa> Uy, uh, ¿acá dónde va a correr? De cualquier forma, la fuerza es la misma no sé por qué corren. Va Marcelo Rodríguez con el número 9. A ver. A ver, va Marcelo, Marcelo. Cerca del palo y pide córner, le dan. Tiro de esquina para Bursaco. A ver qué es lo que tienen preparado. Se cambia de Uh, la pelota está El segundo palo no vino a nadie la pelota que va por allá mira vuelve para la acá pelotita, mirá, la ¿Y, no y le llega a Lucas qué va a sacar <risa> Lucas Facu bombazo ahora sí le queda a Lucas ay mira vos hay que apretar hay que apretar ahí. vamos no no lo dejé salir Sí, Mati. Sí, Mati. Le ganas Ahí. ¿Sabés que sí, Facu? ¿Sabés que sí, Facu? Muy bien. Lucas. Mati. Ariel. Va tocando él, Facu. Ariel. ¿Puede ser? Ah. No le haga falta. No le haga falta, Ariel. Facu, Facu, Facu. No, no le hagas. Tampoco bien el arquero, Nico. No Termina ya en la red. Y hay que ver cómo está el jugador. Se levanta. El San Martín de Bursaco. Faltan 12 minutos 20. Ya jugaron. Pelota para atrás. Hace la individual. Viene a jugar acá. ¿Recupera Facu? Sí, recupera Facu. Puede ser, a ver, me gusta. Ay. Pelota para Lucas. Le quedó larga y pelota en mitad. En mitad del campo de juego para la visita. Que va moviendo. Pelota, mano arriba, sí, le cobran. Ojo que tiene amarilla. Ojo que 15B tiene amarilla. Lo mira. Mira la tarjeta. Y le va a. Ah, ¿no? Además, en faltas, Afu en faltas. Vélez tiene cuatro faltas y ellos tienen una. Yo desde que, desde que venimos a transmitir, yo no sé cómo ves vos la falta, porque yo no las veo de acá. Tenés que ir a loculista. Así no mate lo de. Bueno, a ver, pelota arriba del travesaño, se de salva Vélez, faltando 12 minutos, sale Vélez. Tiene que salir de ahí, Vélez tiene que salir, le queda, sí le queda, ahí está, gol ¡Eh! ¡Oh! de Matías Hurt, 4 a 1 ahora Vélez, recuperando una pelota que estaba casi perdida. Mati, Mati la aprovecha y pone a Vélez 4-1 arriba. Me parece que este gol ha tenido un eco en Santiago del Estero. Claro. Se escucha allá en la distancia, en medio del campo. ¡Gol, no, gol! No. <risa> se viene Vélez, puede ser. Ahora está, palo y palo, y está. Oh. Pelotazo de Facu Ferreira. Se salva Vélez, se salva... ¡Ojo! ¡Ey! Que se salvaba, era San Martín de Bursaco. Hey. ¿Pelota Facu? Sí. Facu. Ariel. Facu de vuelta. Va tocando Vélez. Ariel. Facu. Facu que la toca para, para acá, para la hora de Hurlingham. Hace rápido. Se viene el número 11. Sin falta, sin falta. ¿Recupera? ¿Recupera Vélez? Sí, recupera a Vélez, Ariel, y le hacen falta. Tiro libre en mitad de cancha para el Fortín. Y Bursaco ya va a llegar a la quinta falta. ¿Ya le falta poco no? No, no, el que tiene cuatro faltas es Vélez. Ah, bueno, perdón. Ellos tienen una sola falta. Sabá, cuenta 4 a 2 gol del número 11 que ya lo vamos a decir el gol lo hizo marcelo gea marcelo gea pone el 4 a 2 gol de san martín de Bursaco 10 minutos para la finalización del partido Ojo. Por dos goles gana Vélez Hay que meter otro, hay que meter otro Vamos Facu Facu para Ariel, Ariel para el segundo palo ¡Ahí está! de Matías Hurt! El segundo para él Y allá escuchamos de vuelta Tipo loco solo, viste, el Santiago del Estero, diciendo, ¡ay! Lord, Lord! Llaman a la policía y hay un tipo gritando gol, dice acá en medio de la calle, el Santiago del Estero. 5 a 2 el Fortín. ¡Oh! Partidazo, ¿eh? Sabes que sí? sabes que sí? sabes que sí? ¡Oh! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí está, está, está, está, está, está, no, está, está ¡Otra vez! ¡Otra, otra vez! ¡Otra, otra vez, vez. ¡Buena jugada ¿eh? Y Mori, ¡6 a 2! ¡6 a 2 el Fortín de arriba! ¡Mirá! ¡Sí, sí, sí! sí, 3, sí ¡3, 3, 3, vaya, 3 metió! ¡3, el nene! ¡Metió el nene, 3 el metió nene! 3. ¿Eso sabe por qué? Porque vos no estás... <risa> ah, ¡Qué botón! <risa> el Federico Pedrito re botón. ¡Re malo, viste! A propósito, él me dijo, mirá, ahora que mi viejo no está, lo voy a meter. Voy tres a hacer goles. tres goles, dice. Faltan las fotos, faltan las fotos. Y si vos querés una buena foto, fotografías estudio H, buscale en Facebook. El mejor, el número uno, que está con Vélez Arfiel. Se viene. Sale el arquero, pero eso fue mano, fue. Mano afuera del área, ¿la viste? Yo la vi desde acá. Yo no la vi. Un bar, un bar. Listo, listo, listo. Pelota para. Tricota de H, dice. Tal cual. Y Mori. Sale Maxi. Ojo. el bombazo. El bombazo, el número 9. Qué bomba que tiene. Marcelo se llama. Se salva Vélez ahora. 6 a 2. Gana el Fortín. Desde Linier siendo como las 12 de la noche ya. Y Mori. Fede. Maxi. Falta, sí, contra Fede. Giropa. Tiro libre en mitad de cancha para el Fortín. Y esto vos lo estás viendo a través de la hora de Hurlingham Deportes, a través del streaming de Facebook. Y estamos acompañados por, por quién? Por Vélez TV. Acá está. La prensa oficial la de, prensa oficial de, de Vélez. Vélez. Estamos como queremos hoy. Hoy se puede decir que difusión plena de la actividad de futsal. ¡Ay, mira vos! Pelota para Brian. Lateral para Vélez. Lo va a hacer Fede Chiroma. Que me corro un segundo acá, así. Nada más. Porque quiero hacer la toma Batman. La pelota va ahí para Maxi. Maxi de vuelta para Fede. Fede que busca... Lo buscaba Brian. Brian que no llega. Lateral para la visita. El bombazo la toca Nico, no, o saque de Arco. No, sí, Corner. La tocó Nicolás. Vamos wow, Marcelo. Juega, juega Bursaco. Salieron con arquero jugador. Bombazo, bien, bien, Brian. Ah, sacaron arquero jugador. ¿Tereza? Sacó arquero jugador la visita. Faltan 7 minutos. 15. 6 a 2, qué frío. Y las faltas. Cuatro faltas para Vélez. ¡Bien! Dos. Bien y Mori. Y el juez a Corner. Tiro de esquina para la visita. Como decíamos, cuatro faltas para Vélez, dos para San Martín de Usaco. Piden un minuto. Piden un minuto de tiempo. Bueno, la verdad que esta es una noche, como hacía bastante tiempo, que no, que no habíamos visto eh, que todo el trabajo que hace Vélez de traslado de pelota, de tenencia de la pelota, se traduzca en una cosecha tan interesante de seis goles como la que tenemos esta noche. Eh, la verdad también el lo, rival le ofrece, le ofrece huecos por lo, su forma lo, de lo, jugar, lo, ¿no es cierto? Lo, y ellos la aprovechan y la efectiviza. Lo, lo que pasa es que Vélez venía de, do, de dos partidos complicados, claro, era contra el primero y contra el segundo, con la catedral. Está bien. Y eh, al más fuerte. Hoy Vélez, hoy Vélez está, está haciendo un buen planteo. Un buen planteo a San Martín de Bursaco, no lo deja jugar. Y bueno, y ahí está el resultado. Y después 6 a 2. Y después lo que pasa, como siempre decimos, ¿no? Hay, hay noches que son buenas, hay noches que son malas. Yo quería, yo, quería yo quería un partido así, porque claro. la, última, la última vez que Vélez gana, gana con el 5 a 4, Matías Juro, faltando un segundo. Claro, ¿Verdad? ¿Y cómo grité ese gol, eh? Y <risa> <juntar> los <risa> otros <risa> tipos. Además, ¿cómo se En el CDM 3 estábamos. Bueno, a ver. ¿Cuál es el planteo? Corner para la visita ¿Qué pasa, juez? No sé, ¿qué está pensando el juez? Dale juez que hace frío Los chicos quieren jugar La Vamos pelota va a llegar seguramente está para el número bien. 9 Listo Vamos para el 10 Se viene Bursaco la paciencia de Vélez, viene la marca, viene la marca. Ahora sí. Cambian de lado, ahora vienen por... Juega Bursaco, juega Bursaco. Salto acá, salto! Le pega a Fede Giroma y pasa oh, oh, oh. cerca. Pasa cerquita, se salva la visita. Era el séptimo Apretalo, apretalo, apretalo Apretalo, apretalo, apretalo Ahí está, ahí está ¡Opa! Traba que te traba Y le cobran Alta. falta, sí Tiro libre para San Martín de Bursaco Faltan seis Y quinta falta para Vélez Vélez llega a la quinta. Es una situación bisagra esta, ¿no? Sí, una eh. no, visita así con, con arquero-jugador. Van a tener que... ¡Pelotazo de Vélez! Ah. Bien, vele bien. Pelota para Maxi. Se viene Martín, se viene Martín. Le queda Maxi. Le hacen falta, no, Martín que la requiere recuperar. Lucas, se vienen ellos y la pelota que pasa cerca del palo y se salva al Fortín. Se salva Vélez. Llamado atención al. Llamado atención. Al banco de Vélez. Jugamos con Martín. Martín para Ariel. La quería devolver para Martín. Martín que la gana con la cabeza. Ahí está Martín. Por arriba del travesaño. Buena, buena jugada de Vélez Se salva la visita Viene el pivot Viene el pivot de San Martín de Bursaco El número 9, Marcelo Vuelve a salir con arquero, jugador Faltan 4 minutos 40 para terminar Pelotazo y Ariel que sale. Ah, el casi. Sigue la pelota para la visita. Mientras la tenga ahí en mitad de cancha, estamos tranquilos. Listo. Lo van a apretar. Sale Vélez. ¿Pelotazo? ¿Quién la recupera? La recupera Ariel en mitad de cancha. Se viene Ariel. Llana ah. Vélez, 6 a 2. Pregunta a Lebron cómo va el partido. Bien la recuperación de la pelota. Ahí está. Falta. Se viene Martín. Se viene Martín. Ahí está Martín. hace la voz. Martín. La abrió mucho. ¿Y qué pasó? Se fue. Saqué de arco para la visita. Buena jugada de Martín. Estamos en los minutos finales de partido, faltan 3 minutos 30. Gana Vélez 6 a 2. Pero Vélez no puede tocar a nadie porque está con quinta falta. Tal nadie cual. Nadie puede tocar. Tal cual. La mano en el futsal nada se, nada se define hasta, hasta que suene la chicharra. ¡Se vienen ellos! ¡Bien la marca! Este número 14 es realto. ¡Vuelta, vuelta! Vamos viendo San Martín de Bursaco y gana un córner. ¡Córner para la visita! Y cortaron la jugada sin falta, sin falta, porque cuando fue abajo yo dije, bueno, Martín. La marca con Lucas con Martín. La tiene. Vuelve. Va teniendo tenencia de San Martín de Bursaco de un lado para el otro. Ahora puede ser. A ver si se abre. Bien la marca de él. Bien la marca de Ariel. Bien la marca. Pégale. Le pegó a... Y empiezo a hacer cambios Cambio Vélez Arfiel Vuelve a entrar Guille Sanguinetti El capitán Lucas Simori. Estamos con, Lu, con otro Luca más Y estamos con Facu Sin falta Sin falta! Sin falta pide el juez Van a quedar dos minutos Sin falta mira. Guille por arriba Ay, Mirá vos Cerquita, cerquita. El arquero que saca. La aguanta el número 9, qué buena jugada. Es el número 14, digo, hay que sacarla, Vélez. Lucas, sacala, bien. Guille. Se viene San Martín de Bursaco, guarda. Se vienen ellos. Y bien la marca, bien la marca, hay que tirarse, hay que tirarse. Minuto veinte. Eh, eh. Terrible el ritmo del partido. Un minuto 10. Y la visita con la pelota. Bien la marca de Vélez, bien la marca de Vélez. Listo. Saque de arco para el Fortín. Bien la marca en y el momento justo del partido. 59 segundos. Y falta un minuto clavado. Sí, sí, sí, solo. Ah, buena pelota para Imori. Por la fecha número 17 de la división D de futsal AFA. Está ganando Vélez Aizado contra falta. San Martín de Bursaco. Se vienen hechos ahora pueden descontar, y bien con el pie bien con el pie Nicolás con la punta del pie derecho 30 segundos finales se viene hay que sacarla Sacala. Facu, Facu, bien. 22 segundos. 22 segundos va a ganar Vélez. Va a volver a la victoria en esta división D de futsal AFA que es complicada. Pero consigue tres puntos fundamentales en la noche de miércoles. De miércoles, hoy es miércoles. La cubre, 8 segundos. Bien, gana, gana, muy bien Cinco segundos Cinco segundos Va a volver a la victoria Vélez Va a ser por 6 a 2 Contra San Martín de Bursaco Pelotazo, ya está Terminó el partido Ganó el Fortín Ganó Vélez Lo viste por la hora de Burlingame. Buen triunfo del Fortín en esta fecha número 17 de Futsal AFA. Ahí están los protagonistas. Bueno, la verdad que nos vamos, nos vamos contentos esta noche. Lo vimos jugar muy bien, muy concentrados, cortando jugadas. Durante el primer tiempo fue fundamental por la tenencia de juego de la pelota y además por el tipo de juego que ofreció San Martín de Bursaco. Con muchos agujeros, muchos huecos, un poco de traslado de pelota en el primer tiempo de ellos. Este, luego en el segundo tiempo Vélez pudo concretar la mayor parte de, de los goles este, con un juego muy bueno eh, ellos metieron dos goles de muy muy buena factura eh, pero no lograron intranquilizar luego nos intranquilizó el hecho de que Vélez había llegado a la quinta falta eh, pero por suerte no se concretaron en penales ni nada que los intranquilizara así que se terminaron los últimos segundos con esta distancia Despensado. Voy a ver si, con, si consigo alguna notita. Dale, dale, anda. anda hasta luego bueno para dame uno, dame uno solo dale <ríe> cómo andas bueno eh, partidazo no eh, se dio el resultado que, que querían sí el chino nos pidió que con que, le temo, que hagamos aunque sea tres por tiempo, ahí, ahí los tiene. Claro. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, eh, vinieron de una seguidilla complicada porque era, jugaron contra el primero y contra el segundo. Hoy había que ganar sí o sí. Sí, cortar la racha de local. Necesitábamos ganar, alejarnos y bueno, ahora terminar de la mejor manera, no sé. Ya no peleamos, creo, pero falta y hay que asentar. Asentar lo que queda para terminar de la mejor manera y ver qué pasa el año que viene. Para dejar a Vélez lo más arriba posible. Sí, donde se merece, pero bueno, eh, ojalá se pueda lo más arriba posible que como ¿Cómo vos ves esta división de futsal afa? ¿Complicada? Sí, más aguerrida, muy fuerte, ¿no? Eh, creo que esta zona ya los dos o tres primeros se cortaron, la otra está más peleada, pero bueno. Estamos donde estamos y hay que meterle y darle para adelante. Personalmente, ¿a quién le querés dedicar lo, los dos goles que hiciste hoy? Eh, a mi familia, a la gente que vino un miércoles a esta hora, que la verdad es frío, <risa> sí, ¿no? y a ustedes que están siempre, amigos. Bueno, muchas gracias. <risa> que ande todo muy bien. bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿fue el debut tuyo acá en, en Vélez? Sí, en el partido. Bueno, ¿cómo te sentiste? Eh, ¿Tu nombre? Martín, Martín Ángel. Bueno, ¿cómo te sentiste? Y cómodo, cómodo, el grupo me hizo sentir como en casa eh, La verdad que el día que llegué me abrieron las puertas y la verdad que muy cómodo con el grupo y con la gente ¿a ¿Dónde estabas jugando? El último club, América del Sur Ah, está bien Bueno, eh, y debutaste con un gol también Sí, gracias a Dios pude abrir el arco ¿Completo? Sí, no, mejor imposible sí. Para poder ya en el mañana seguir planificando el partido que viene ¿Cómo, cómo veías vos a Vélez? Y bien, faltaba eso lo que tuvimos hoy, gol. Que no, no veníamos teniendo, ya venía viendo dos partidos y el juego estaba, pero faltaba lo de hoy, invocarla. Faltaba meterla, sí. Bueno, y tenían que, eh, era un partido para ganar, digamos, porque venían de dos partidos complicados, justo contra el primero Catedral y el segundo eh, eh, Alma Fuerte, así que hoy tenían que ganar. Sí, más que nada que no tenían una buena racha de local y la verdad que se dio todo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y a quién le querés dedicar este, este triunfo? Y bueno, ¿y tu debut? No, principalmente al grupo que me apoyó y a mi familia que está acá mirándome y apoyándome siempre. Bueno, muchísimas gracias y que ande todo muy bien. Muchísimas gracias a usted. Dale. Bueno, esto fue la, la hora de Urlingham. Estamos muy contentos por, por estar acá. Una nueva transmisión. Vélez ganó y nos vamos felices a, a Urlingham. Que ande todo muy bien. Buenas noches. Que ande todo muy bien. Muchas gracias.